Ayer, uh, or by uh, Ario, todos los que nos están escuchando ahorita, bienvenidos a todos. Aquí está el hermano Oscar que nos va a traer la palabra y bienvenidos y los invitamos que vengan a recibir lo que el Señor tiene para, su, para nosotros. Amen, ¿tiene algo para ti? Tú eres muy... Ario, Ario, los invitamos que vengan y prepárense a recibir lo que el Señor tenga para ustedes. Amen, aquí estamos en la iglesia de los comienzos nuevos y los invitamos que vengan. Y escuchen con nosotros. A recibir la palabra del Señor. Amén. Gracias a Dios. ricamente esta tarde es un placer de estar aquí para traer el mensaje de la palabra de Dios porque la palabra es vida y viene en abundancia para aquellos que desean el poder de Dios para el tiempo como hoy es un placer les agradezco la invitación de traer el mensaje de la palabra de Dios esta tarde y todos entienden español Spanish, right? Right. Todo español verdad o inglés es español. Todo español. <risa> Todo, español. <risa> Todo español. Okay. Yo lo diga claramente. La palabra de Dios dice que del corazón, de la abundancia del corazón, la boca habla. Y es algo muy importante. Que lo, de la abundancia del corazón, la boca habla estamos en este tiempo de celebración del tema de Valentine's y amor, y primeramente al amor a Cristo que le tenemos, al Dios vivo, primeramente. El tema esta noche se titula El Corazón, la morada de nuestras emociones. Los psicólogos siempre han dicho. Que el corazón es el sitio de nuestras emociones. De ahí es donde salen, de fluye toda emoción, sean productivas o destructivas. Y estamos en este tema para el tiempo como hoy. Porque del corazón fluye la vida. Y este tema es para todo ser humano que está escuchando en estos momentos es algo muy importante hay toda clase de opinión pero primeramente la Biblia habla del corazón que, y el tema es el corazón la morada de nuestras emociones donde se establece todo donde está la capacidad del ser humano de toda influencia de todo pensamiento que se agrada, que, que se perdón, que se enraiza en el corazón. Porque de ahí viene la vida. De ahí viene toda decisión. Y de ahí viene todo, todo acto. Y ahí viene el modo de vivir. Del corazón. Un corazón recto delante de Dios siempre trae bendición en nuestras vidas porque todo lo que es directamente bajo la influencia del Espíritu Santo, si el corazón está bien delante de Dios, y si estamos bajo de la dirección de Dios, la bendición viene espiritualmente, primeramente, viene emocionalmente, y viene físicamente, es cuando está todo, porque así nos formó Dios así nos hizo todo lo que es espiritualmente es emocionalmente y físicamente porque las decisiones que hacemos diariamente hay un impacto tremendo y por eso es que estamos en este tema que es algo tremendo especialmente para el tiempo como hoy porque vemos no solo lo que se con los actos, los crímenes, pero vemos también algo que es de beneficio para nosotros como creyentes. Cómo Dios está transformándonos diariamente en cada palabra que está en nuestras mentes, todo lo que está enraizado en nuestro corazón es algo tremendo ahí en ese sitio toda emoción que siempre haya algo profundo que agrade a Dios porque sabemos que donde hay amor hay paz y donde hay paz hay gozo y es algo tremendo el impacto sea individualmente o sea en relaciones y es importante para el matrimonio y es importante para el hogar, es importante para la iglesia, diariamente para todo creyente, que hay un impacto tremendo. Dios viene transformando corazones diariamente. Para ello es nada imposible, porque hay ocasiones que hay esclavitud, que hay esos, esas ideas, esos. Modos tal vez de no perdonar, modos que han estado enraizados, sean por días o por años, en el ser humano, que necesitamos ser libres, necesitamos pedir perdón a Dios para ser libres y tener esa paz y un impacto tremendo, para poder, o porque si tenemos un impacto, si tenemos un testimonio tremendo también. Para agradar a Dios diariamente es algo tremendo aquí desde en una ocasión y mencioné esta mañana que en una ocasión delante de una congregación en una iglesia por aquí en el país en aquí cercas el Espíritu Santo me dio la dirección que trujera una palabra de profecía y en esta palabra de profecía le habló el Señor a la gente por medio de su Espíritu Santo y le dijo directamente no es tanto que estoy concentrando no es tanto que estoy pensando en lo que tienes o no tienes estoy pensando en lo que está en el corazón estoy como se dice estoy muy, uh, es algo que me ha tocado mucho es, es algo que está serio lo que tienes en el corazón Le habló a la iglesia Y siempre sigue hablando De a todo ser humano Le dice directamente No es tanto Lo que me preocupa Lo que tienes o no tienes Por este momento Me, me preocupa lo que tienes En el corazón Y gracias a Dios Porque dijimos Señor Examínanos Dariamente, y echa afuera lo que no te agrada para que mi vida sea un testimonio, para que mi vida sea bendición a mis seres queridos y donde quiera que ande. Y en, ese, y en ese tema es algo tan tremendo, tan bonito, porque diariamente los dice el Señor y los, y los enseña: mira, esto no me agrada, o esto no me agrada. O tal vez algo simplemente nos dice, déjame darte una paz en tu corazón, en esa prueba que has enfrentado. Déjame, permíteme a, dar, a darte este gozo que necesitas. Porque hay días que pasamos pruebas tremendas, hace, hace chanzas del enemigo, batallas tremendas, pero Dios nos quiere dar ese gozo, que se enraice ese gozo, ese amor, esa paz, variamente, que síganos de testimonio, especialmente para esta generación que está en rebelión, esta generación que está rechazando a Dios, esta generación que busca una oportunidad para no servirle triste para decir, por eso es que Dios está hablando directamente por medio de su palabra. Que de la abundancia del corazón, la boca habla. Todo lo que es temor, todo lo, lo que es y se le todo lo que está realizado es el Señor fuera. Nos quiere bendecir. Y todos los que están escuchando, si hay algo... Si hay algo que te ha tenido la esclavitud, si hay algo que siempre has tenido ahí en tu vida, en tu corazón, pídele a Dios y al Señor, échalo fuera. Porque donde hay amor, hay paz y donde hay paz, hay gozo. Y todo se enraiza y somos testimonio para un Dios vivo, para un mundo que necesita de Dios. Y Dios está orando poderosamente, siempre, variamente ahí en, en el corazón porque Él nos formó Él sabe toda necesidad que tenemos también los deseos de nuestro corazón y cuando hay dolor en familias, en situaciones nos quiere llenar de esa paz por medio de su palabra del Espíritu Santo porque en el enemigo el propósito de Él es por él los temor y que se enraice el temor y que se enraice el odio y que se enraice toda ansiedad pero Dios no quiere eso Dios quiere que seamos libres de todo temor de todo odio y de toda ansiedad para el tiempo como hoy y ahí en el libro de los Salmos capítulo 107 ahí queremos escuchar de la palabra a todos los que están escuchando en el libro de los salmos capítulo 107 y versículo 1 es algo muy poderoso porque tiene que ver un acto tiene que ver una iniciativa, un paso de fe en todo humano si sabemos que algo está ahí que señor que algo, algo, una situación una forma de esclavitud y así la mismo le digo a los que están presos en las cárceles. Porque no tienen ni qué hacer los que están presos en las cárceles. Muchos están en la esclavitud. Sean una adicción, sean pensamientos de confusión, de temor o de odio. Pero tiene que haber un paso, tiene que haber unas palabras que, que aclamen al Señor. En el libro de los Salmos capítulo 107...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 Versículo 13 dice Luego que clamaron a Jehová en su angustia Los libró de sus aflicciones Tenemos que aclamarlo Tenemos que llorar, le digo a los presos Si tenemos que llorar, quienes quieren llorar este día? Porque los hombres verdaderos lloran ¿quién? O vamos a orar o vamos a llorar Aclamar a Dios Porque reconocemos que hay una situación Porque si permitimos algo Una puerta abierta Abierta al temor Es una puerta abierta a confusión A depresión Y se van raizando Todo eso en el corazón Y en este tema del corazón El corazón Tiene que ser santificado Tenemos que echar fuera lo que no le agrado Señor echa fuera líbrame dame esa paz esa aspiración de lo alto y aquí dice luego clamaron que clamaron a Jehová en su angustia los libró de sus aflicciones es algo bien serio porque se comienza a enraizar todo esto en el corazón y entonces el enemigo viene a robarnos el propósito que Dios nos ha dado porque es allí donde está todo en esa morada, en ese sitio en el corazón el corazón que agrada a Dios el corazón que siempre agrada a Dios hay que guardar el corazón para la gloria y para la honra de Dios para amarnos para vivir en paz, para vivir en gozo dice el versículo 14 lo sacó de las tinieblas de la sombra y de muerte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 Porque el enemigo empieza con el pensamiento del hombre Dice, Y si le pongo este pensamiento lo va, lo va a dejar que se enraiza en el corazón Y es lo que está ocurriendo Porque empieza con el pensamiento Y se nos pone un pensamiento que no le agrada a Dios Confusión, temor, un pensamiento perverso Algo que no le agrada a Dios Y si lo permitimos se comienza a enraizar en el corazón porque es el sitio de toda emoción y ahí entre las emociones ahí es donde vienen los actos todo lo que no le agrada a Dios ahí comenzamos a hacer decisiones o a comenzar a hacer un modo de vivir que no le agrada a Dios por eso es que es muy importante que guárdenos el corazón que tenemos discernimiento en cada momento de todo lo que no le agrada a Dios porque el Espíritu Santo siempre nos da convicción el Espíritu Santo está hablando en nuestras vidas de todo lo que no le agrada a Dios y es bueno para nuestro pensamiento es bueno para nuestro corazón porque todo lo que es emociones el enemigo busca una oportunidad para que tenemos en una vida derrotada yo soy testimonio de eso estuve en el tiempo de depresión por cuatro meses y medio permití un pensamiento y otro pensamiento y, y de repente caí en depresión por cuatro meses y medio y lo Señor y lo tuve que aclamar yo tengo misericordia Señor líbrame, echa fuera lo que no te agrada afuera fuera esta depresión porque si muchos saben que con la depresión viene ansiedad y con la ansiedad viene temor y confusión todo esto que se están realizando en el corazón dice el enemigo, ahí lo tengo por eso es que tenemos que ser libres transformados diariamente, porque todo lo que estamos viendo y todo lo que nos están diciendo y todo pensamiento desagradable a Dios Dios no lo va a soportar, porque Dios sabe que todo pensamiento o todo lo que estamos escuchando, si hay algo que no le agrada a Dios, si lo aceptamos, si lo aceptamos por el entendimiento, el Espíritu lo recibe y cuando el Espíritu lo recibe, el corazón lo recibe y comienza a contaminar la persona. Y cuando una vida se contamina Entonces dice el Señor Ahí lo tengo en esclavitud Una vida desordenada que no le agrada a Dios Pero gracias a Dios Que Dios nos ha dado esa oportunidad Y se aclamaron Y se aclamaron a Jehová En su angustia Los libró de sus aflicciones Y es algo tremendo Es algo que Porque el propósito del enemigo Es robarnos el propósito el propósito de Dios y, y va a empezar poco a poco con pensamientos, Lo dice que aquí vinieron de diferentes partes de diferentes partes vinieron y me acuerdo de eso de la cárcel porque yo no los conozco a todos y vienen de diferentes partes de, ya sea de México de todo, Texas y donde quiera pero tiene que venir esa iniciativa iniciativa personalmente y dije y orarle a Dios o orarle a Dios y reconocer que hay problema, que estamos en rebeldía y que necesitamos una transformación de corazón. Gloria a Dios, porque el tiempo como hoy está tremendo y el hombre, el ser humano necesita transformación. Porque estamos en un tiempo hoy que esta generación quiere aceptar todo lo que no le agrada a Dios. Dios. Hay una generación que están viendo lo, lo bueno como malo y lo, y lo malo como bueno Triste para decir Y ahí es donde tiene el enemigo ese velo de engaño sobre la gente Pero tiene que ver ese paso personalmente Esa santidad grave porque es el propósito de Dios a llorar a Dios, Señor mi Dios, echa fuera lo que no te agrada en mi vida, es algo tremendo, y gracias a Dios que eres el mismo ayer, y hoy, y por los siglos, los psicólogos tienen unas opiniones tremendas, y, y los doctores, pero gloria a Dios que aquí está la palabra de liberación, Gloria a Dios que el Espíritu Santo Que Dios está quiebrando cadena, rompiendo cadena, Está librando gente Tal vez situaciones tremendas por años Situaciones que estaban enraizadas en los corazones Por años Odio Pensamientos de, de no perdonar Temor Confusión Oh gloria a Dios, que cada uno de ustedes tiene el derecho, tiene la palabra, y decirles a estas personas que hay esperanza, que la esperanza no avergüenza, que Dios los puede ser libres, porque muchos están bajo esa atadura hoy en día, y esa atadura se te ha engrandecido sean grandecidos sea por medio de vicio, sea por medio de cosas que no le agradan a Dios algo más pero ahí en el corazón, el sitio, la morada de las emociones y ahí está fluyendo y por eso es que vemos muchas veces tantas situaciones de violencia y por eso es que vemos tantas prisiones llenas y por eso es que vemos en ocasiones también jóvenes que en triste pandicion, que pasan por unas situaciones de muy chicos, muy, muy jóvenes, eh, que no debían de estar pasando, esta generación no debía de estar pasando por tanto, tanto vicio, tanta derrota. Pero es que le han abierto la puerta del corazón a mucho que no le ha dado a Dios. En el libro de Ezequiel capítulo 36 la palabra de Dios dice y Dios se ha glorificado porque su palabra es la terapia que necesitamos y el Espíritu Santo es la terapia que necesitamos para el tiempo como hoy especialmente para esta generación que piensa que, que se les hace todo muy fácil que todo está bien pero no saben el peligro no conocen que hay un enemigo que viene a engañar, a destruir y a matar. Así si le permitimos por medio de los pensamientos y el corazón y la vida. Capítulo 36, versículo 26 del libro de Ezequiel, la palabra de Dios dice... Gloria a Dios, dice, para, para que quiera, para que desee, el que está escuchando, esta es la, la bendición de Dios que tenemos, y no estoy hablando religiosamente de ninguna religión, estoy hablando de lo que es el plan de salvación, estoy hablando de lo que es el propósito de Dios. Porque muchas veces la religión te lleva hasta cierto punto, pero el poder de Dios está hablando de salvación. Está hablando que hay vida eterna y está hablando que hay un infierno. Pero Dios tiene ese plan de salvación para el tiempo como hoy, para tu vida. Y en el libro de Ezequiel capítulo 36, versículo 26.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 mucha gente ha vivido por años con odio mucha gente ha vivido por años con temor mucha gente se, se ha estado en rebelión contra Dios y mucha gente habla la Biblia aquí la palabra de Dios dice que quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os haré un corazón de carne porque el corazón de carne es donde va a fluir el Espíritu Santo. Es donde viene el propósito de Dios para bendecirnos con esa paz. Y ese gozo y esa aspiración. Y para amar a otros también. Porque muchos ya están en su modo de vivir. Yo me he encontrado una gente tan tremenda. Y cada uno conocimos a alguien. Hemos experienciado unas gentes que tratas de decirles de Dios y están tan cerrados que yo no quiero oír nada no me digas nada estos corazones de piedra este capricho, este espíritu de rebelión se han raizado por el entendimiento se han empapado los oídos de toda clase de opinión que no le agrada a Dios y todo esto se ha enraizado en el corazón pero gloria a Dios que cada uno de ustedes que están aquí y que están escuchando, Dios te está dando el, el, la oportunidad de ser libres y de recibir ese amor que viene de lo alto. de recibir esa paz y recibir ese gozo que necesitamos. Porque las emociones es algo muy delicado. Porque las emociones que le agradan a Dios que son productivas, donde hay paz amor y gozo es algo que va a ser bendición a nuestra salud también porque ha habido estudios tremendos que dicen que donde no hay gozo donde no hay paz y donde no hay amor, hay amargura todo esto se ha enraizado y donde hay amargura y donde hay odio afectar la salud hay estudios tremendos la Biblia lo habla la palabra de Dios que dice que escogemos las bendiciones o escogemos las maldiciones y todo es todo está relacionado es espiritualmente emocionalmente físicamente todo porque Dios nos hizo pero gloria a Dios qué grande oportunidad nos está dando Dios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 Y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Versículo 28 dice, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Es que la dirección de Dios en la vida agradable a Dios va a producir bendición. El modo de vivir pero se empiezan sus pensamientos en ese corazón, que necesita ser transformado, porque todos hemos pecado, dice la palabra de Dios, todos hemos caído bajo de la gloria de Dios, pero gloria a Dios por medio de Jesucristo, que dio su, su vida en la cruz de Calvario, ahí tenemos ese plan de salvación, de ser transformados, de echar fuera lo que no le, no le agrada a Dios, y gloria a Dios que su palabra está un corazón nuevo y dice y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos guardéis mis preceptos y los pongáis escuchen esto, los pongáis por obra entonces ya estamos haciendo buenas decisiones y cuando el padre y la madre son bendecidos los hijos son bendecidos Gloria a Dios, porque ha habido una transformación tremenda por medio de salvación, por medio de mi Señor, perdóname. Echa fuera ese odio, echa fuera ese vicio, echa fuera ese temor, esa amargura, y lléname de tu Santo Espíritu. Perdóname. Y el impacto es tremendo. La bendición está tremenda. Y entonces ya sabemos cómo responder con la prueba. Ya sabemos cómo responder cuando vienen las asechanzas del enemigo Porque el enemigo viene con las hechanzas No dijo que eso nomás fue el tiempo pasado Viene con las hechanzas. Hay batallas, hay pruebas Pero hoy en día Por ese corazón transformado Por medio de la palabra de Dios Y el Espíritu de Dios Ya sabemos cómo responder con la prueba Ya sabemos y declaramos y declaramos y decretamos la palabra de Dios sobre nuestras vidas y sobre nuestros hijos. Ya sabemos responder. Ya no vamos a responder cuando viene una selchanza del enemigo. Ya sabemos cómo responder en paz y en amor, en gozo, y con el poder de Dios, en autoridad. Aleluya. Dios es tan grande y poderoso. Porque necesitaba cambiar el corazón al hombre. Porque muchos se han establecido como si ellos, como si el mundo estuviera dando vuelta alrededor de Dios. Pero eso no es el pensamiento de la nueva edad, y lo ha mencionado en momentos. El, el, el humanismo secular enseña que el hombre está en el centro y ahí entró la mentira, y ahí entró el pensamiento que no le agrada a Dios, y ahí entró a sedurez de corazón. Que nadie me va a decir nadie, todo en el centro. Pero gloria a Dios que no estás en el centro. Porque Dios está sobre todo, omnipotente, omnipresente y omniscio Gloria a Dios, aleluya. Dice una, una vez más, os daré corazón nuevo y pondré Espíritu nuevo de, dentro de vosotros. Que el Espíritu Santo nos llene y rebose para tener un impacto tremendo donde quiera que hay necesidad y viene la bendición viene la bendición puede estar el mundo tan derrotado pero tenemos esa paz puede venir tanto en contra pero tenemos esa paz pueden decirnos que nos odian y todo pero tenemos ese amor porque ese corazón está dispuesto a agradarle a Dios una vida tremenda y bendecida un nuevo corazón tenemos que orar por familiares que se han endurecido por medio de pruebas, de medio de situaciones hay gente que se han endurecido por medio de abuso o lo que sea pero todo ser humano necesita una transformación echar fuera ese corazón de piedra y poner ese corazón de carne agradarle a Dios con paz amor, gozo toda una vida que sea testimonio en el libro de San Mateo, capítulo 12, ahí en el Nuevo Testamento, Dios reciba la gloria y la honra, porque en estos momentos hay gente que está escuchando que necesita esa transformación. Capítulo 12, en el libro de San Mateo, la palabra de Dios dice: Sea glorificado Dios. Ahora sí que hay esa transformación, podemos alabarle y glorificarle en todo momento versículo 30 la palabra de Dios dice capítulo 12 versículo 30 dice por tanto os digo todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres más la blasfemia contra el espíritu, perdón dice, la palabra dice en una más, versículo 30, el que no es conmigo contra mí es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 Pero al, al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, y en este signo y en el siglo venidero. Versículo 33 dice: Hacer o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, y hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Ahí está fluyendo la vida del hombre, el testimonio del corazón. Del pensamiento y de los actos, dice la palabra de Dios, generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? <coughs> Perdón, siendo malos, porque de la abundancia, escuchen, de la abundancia del corazón habla la boca. Es algo muy importante. Y diariamente lo oímos. Aquellos que hablan del temor. Aquellos que hablan de odio y aquellos que hablan de amor y aquellos que hablan de paz. Dice, porque una vez más dice el versículo aquí dice, y Dios sea alabado y glorificado. Dice el hombre bueno, dice el versículo 36, más yo digo que de toda palabra ociosa, me recuerdo aquí, perdón, versículo 34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis alabar, hablar lo bueno siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca y ponemos en cuestión esto este día qué está saliendo de la abundancia del corazón de nuestras vidas? paz, amor gozo diariamente. palabras de edificación unos a los otros especialmente para el tiempo como hoy porque hay muchos que se sienten deprimidos y rechazados y cada uno es como testimonio Podemos alcanzarlos con esas palabras de paz, de amor, de gozo, de salvación. Que la palabra de Dios dice que la esperanza no avergüenza. Y aquí dice el versículo: dice por la buena, el versículo 35: dice el hombre bueno de lo, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas.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 ahí está el propósito, ahí estamos viendo el testimonio, dice de la abundancia del corazón, la boca habla, y qué dice aquí más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres de, de ella darán, perdón, cuenta en el día de juicio y hay veces que estoy en, en, entre gente, zúrculos o en la tienda y y está tremendo las pláticas de Dios, Señor mi Dios, como si fuera todo aceptable, pero es algo muy íntimo, es la esclavitud. Cuando las palabras siguen fluyendo en perversidad y maldición, se necesita liberación, porque la palabra de Dios dice que donde el Espíritu de Dios está, ahí hay libertad. A ser libres del entendimiento que está la esclavitud, también de los, de los, de los oídos que se han empapado de toda opinión del mundo, de todo lo que no le agrada, toda seda, toda mentira del enemigo, y ser libres del corazón, corazón de carne, agradable a Dios, testimonio para el tiempo como hoy, para un mundo que está en tanto dolor y tanta rebelión en estos momentos. Gloria a su nombre, que aquí dice la palabra de Dios que vamos a dar cuenta. Y tenemos que decir palabras de edificación. Diga, mira, esos sí si son siervos de Dios verdaderos. Mira el amor que ellos muestran, la paz, el gozo. diariamente digan lo que digan, porque va a haber burlones y no, mira nomás, mira nomás este ni sale ni una maldición y no nos va a salir. Porque escogemos las bendiciones. Porque empieza mucha gente maldición en maldición, en el libro de Marcos, capítulo 12, libro de San Marcos, en el, nuevo, en el Nuevo Testamento. Gloria a Dios, lo que Dios está haciendo. Gloria a Dios. Marcos, capítulo 12, versículo 30. Dios, está obrando poderosamente en mi vida diariamente y dañamente, el Espíritu Santo los trae convicción de todo lo que no le agrada y todo lo que Dios quiere. Porque cuando tenemos familia, a veces quieren responder de esto, y dice, Señor, no, no, no, no. No respondas de ese modo. Quiero que respondas mi modo. Versículo 30 dice la palabra de Dios. En el capítulo 12, en San Marcos dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y con toda tu mente.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 toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Recuerden que es algo más que la estructura religiosa, es algo más que la tradición, es una relación con Dios, una íntima relación de agradable, en todo pensamiento, en todo modo de hablar, que ese corazón sea transformado completamente porque si dejamos algo allí que siempre nos gusta que quisieran nos dejar ahí se va a rezar y se va a rezar y se va a hacer más grande y comienza a contaminar pero gloria a Dios que grandes oportunidades está dando a cada persona que está escuchando cada persona aquí de poner ese corazón de carne y ese espíritu nuevo el espíritu santo ese plan de salvación y gloria a Dios que ya dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Recuerden que el testimonio y la vida del Señor es algo, no es algo temporal, no es algo de domingo, es una relación diariamente. Cuando es con todo tu corazón lo decimos hoy y todas las semanas mía. Y al concluir en este mensaje, recuerden que el corazón es la morada de nuestras emociones. Ahí se establece lo bueno y lo malo. Yo los bendiga ricamente porque Dios está tratando con el ser humano en estos momentos para ese corazón nuevo. Sean bendecidos en la abundancia del amor, paz y gozo por medio de la salvación. Que Jesucristo nos ha ofrecido, necesitamos transformación por medio del Espíritu Santo. Dios los bendiga. Amén.